Individual, pues con eso ya, ya se, se, se aporta al saber y al conocimiento, pero, pero eso no es cierto, porque, porque el currículum en función de los sistemas de, de evaluación que hoy tenemos puede ser muy valorado académicamente y no aportar eh, suficientemente al, al, al, a, a un nuevo conocimiento, a un nuevo saber en esa en no las sé, disciplinas, todos lo sabemos y, y, es, y, y es algo de lo que no podemos escaparnos porque eh, en el medio académico es, difícilmente se puede escapar a la necesidad de cuidar y de promover el propio currículum porque de, lo, de eso depende pues eh, el propio puesto de trabajo y la promoción en él, ¿no? y por otro lado eso sabemos es perfectamente que tiene que ser contrarrestado con, el, con, con, con plataformas de organización académica que aseguren que el objeto individual y colectivo de nuestra institución es el fomentar el nuevo saber y el nuevo conocimiento sobre cada especialidad o lo que importa mucho más sobre cada, sobre cada disciplina es obvio que uno de los, de los riesgos de la estructura universitaria, diferenciando la estructura académica de, de la sociabilidad voluntaria, es el individualismo, el corporativismo y la fragmentación. De, ese, de, ese estrés, de esos tres pecados, capitales, académicos, no se, no se libra eh, la, la sociabilidad voluntaria, aunque nace contra eso. Es decir, los que forman una asociación, los que, los que animan una revista, los que organizan congresos, precisamente eh, quieren superar el individualismo de, de, de la vida académica, eh, en algunos casos, eh, no siempre, pero fomentar eh, la inter evitando el corporativismo y, y también por lo tanto la, la fragmentación pero, pero yo creo que en general las estructuras de sociabilidad tradicional eh, para nada nos permiten hablar de que este es un tema superado es decir que el hecho, el hecho en sí que de que estas plataformas de sociabilidad académica en muchos casos sirvan solamente para fomentar los currículums individuales. El hecho en sí de que eh, la, estas formas tradicionales de sociabilidad académica están organizadas corporativamente y, y la evidencia de, de, de, de, del escaso número de iniciativas internacionales. Que existen nos lleva a concluir que en la transición de la universidad del siglo XX al siglo XXI heredamos eh, eh, eh, este problema, este, estos tres problemas: individualismo, corporativismo y fragmentación, eh, para cuya superación yo creo que se crean mejores condiciones eh, en la sociedad de la información que las que teníamos en la la Sociedad Global de la Información, que las que teníamos en las sociedades eh, en la sociedad del siglo XX basada en el papel y los medios de, comuni de comunicación tradicionales. La máxima expresión, la máxima expresión de la sociabilidad eh, académica eh, en ciencias humanas en el siglo XX, son desde luego las tendencias eh, que también podemos llamar movimientos académicos o escuelas académicas, en nuestro caso historiográficas, que han, que han dado vida a nuestras disciplinas en el siglo pasado. No me atrevo obviamente a poner ejemplos fuera de de las humanidades y de las ciencias sociales pero sí se puede decir con toda claridad que la entrada masiva en las universidades occidentales en el siglo XX en las universidades europeas y americanas de estas disciplinas el hecho que se crearan licenciaturas pues en historia en sociología en en ciencia política, en antropología, etc., pues se lo debemos naturalmente a las, en gran medida a los movimientos académicos que, eh, que, han, que han promovido y que han defendido estas disciplinas como instrumentos imprescindibles para, para el cambio social, para, para el cambio histórico y que han demostrado en la práctica la utilidad social y la utilidad para la universidad como, como templo del saber de estas, de estas disciplinas eh, pese a que el final del siglo XX, eh, en el final del siglo XX hemos vivido naturalmente un, con, el, con, el, con el auge del neoliberalismo hemos vivido una, un retorno a o si queréis una implantación de, de, disciplinas, eh, una serie de disciplinas más vinculadas con paralelas, esta, esta, esta, esta promoción de, de esos estudios paralelos, estudios vinculados a la empresa, paralelos eh, naturalmente a, a la crisis de, de las tendencias eh, que animaron la, nuestras disciplinas en la, en, en la, en la universidad del, del, del siglo XX. Por lo tanto, esto es una, una de las mejores tendencias que nos queda del, del, siglo, del siglo pasado. En el caso de, de ciencias humanas y sociales hay, hay tendencias comunes y tendencias específicas de cada disciplina. Desde luego, muy destacadamente, una tendencia común es el marxismo, el materialismo histórico, que, que ha influido en todas nuestras disciplinas y ha jugado un papel muy importante para, para, para su difusión en la universidad y también para, para generar una, una demanda y una oferta de estos estudios y investigaciones eh, sobre la historia, la sociedad, la, la política o, o, la, o, la, o, la, o la filosofía. Claro, eh, no, no incluí eh, las tendencias dentro de, de las formas de asociacionismo, entre otras cosas, porque se trata de de, de una forma colectiva de, de, de intervención académica que no siempre tiene límites y formas definidas, ¿no? Esa es la cuestión. Si bien, eh, con toda seguridad, se puede decir que que utiliza las revistas como, como forma de sociabilidad fundacional y, y principal. Eso ¿no? o sea, sí es una característica de la sociabilidad académica. Posiblemente que eh, eh, lo primero que hace un grupo de colegas que quieren pues, hacer una propuesta sobre, sobre, una, sobre una disciplina y normalmente sobre la relación también sobre la relación de esa disciplina con la, con la sociedad, es fundar una revista. El caso paradigmático, no solo para la historia, eh, sino en general para las ciencias humanas y sociales, con toda sinceridad, en la Escuela de Anales, ¿no? pero también otros, como Pasa Empresa, eh, que sin duda representa la, la historiografía marxista occidental, más la tendencia historiográfica marxista occidental más importante, y otras, porque eso sería sería, digamos, extensible a, a, otras, a otras corrientes, en otras, en otras disciplinas. Hoy, naturalmente, la vía para crear tendencias, sin duda alguna, es internet, pero durante el siglo XX fue crear eh, una revista, aunque también ha sido muy habitual, pues, a, a veces pues, de la revista surge la asociación, de la asociación, o bien es la asociación la que crea la revista, y desde luego, también fue relativamente común que los los animadores de una tendencia eh, historiográfica, de una tendencia en ciencias humanas y sociales, pues organizarán organizar congresos. Claro, cuando diferenciamos tendencia de, de, de una forma académica, de tipo estructural, como área, un departamento, etc., pero también lo diferenciamos de, de una forma organizativa, que aquí llamamos formas de sociabilidad, como asociación. La mayoría de las revistas no están vinculadas a una tendencia, ni hoy ni en el pasado, ¿eh? y, y la inmensa mayoría de los congresos tampoco, y las asociaciones, eh, más bien, ellos tienen la tendencia eh, de, de realizarse alrededor de una especialidad, para nada. Constituye pues una tendencia que viene definida porque los que participan en ella tienen unas posiciones comunes. Eh, al método, a los conceptos, la teoría, la propia historia de las disciplinas. ¿no? En eso no nos distinguimos de lo que puede ser definir una tendencia, un movimiento, una escuela en un ámbito intelectual, cualquiera, ¿eh? desde una vanguardia eh, artística hasta un movimiento intelectual no vinculado específicamente a la, a la universidad, eh, o, o sí, no lo sé, como pudo ser el existencialismo en un momento dado. A esto nos referimos, para saber que hay una tendencia, pues tiene que haber pues, representantes públicos, un órgano de expresión, una organización mínima, e insisto, no, no, vale, no vale confundir con una especialidad o, o, o simplemente con un espacio de poder, generalmente las tendencias son espacios de poder, pero los espacios de poder no siempre o casi nunca son una tendencia, ¿no? sino que son formas de, de sociabilidad organizadas alrededor del poder, pero no siempre, pues Intelectual que supera la ambición de poder, a ver si me explico. O por qué las tendencias, la ambición de poder se entiende mm, intelectualmente, no como un patrimonio de una instancia de, de poder. Vengo a resumo diciendo que lo que caracteriza una tendencia, un movimiento, una escuela, una corriente en nuestras disciplinas es, sobre todo, que el contenido supera la forma, ¿no? eso puede estar muy diluida y aún generando o surgiendo de un espacio de poder eh, pues eh, ese, ese poder no es un objetivo en sí mismo, sino que es un medio, un medio para desarrollar un programa sea académico, sea intelectual etcétera Bien eh, esto, con esto hemos, hemos repasado la el concepto de sociabilidad, las formas, ámbitos y funciones tradicionales que tenemos que readaptar a la, a la nueva sociedad global y la dialéctica entre lo individual y lo, y lo colectivo, ¿eh? así como eh, la, lo que llamamos máxima expresión de la máxima herencia, diría yo, de la sociabilidad académica en las universidades del siglo XX, como son las tendencias los movimientos y las escuelas, eh, sean historiográficas, sean sociológicas, sean antropológicas, etcétera, donde yo, ¿qué puedo hacer? Resumir todo lo que ha significado para nuestra disciplina, para la universidad y. y yo diría para la sociedad y la cultura del siglo XX, pues hablamos ya del marxismo, pero pensemos. También en el estructuralismo, antes de eso en el funcionalismo eh, o, o, o, o en la hermenéutica o, o yo qué sé. Uno de los peligros mayores eh, de la tabla rasa que los postmodernos radi más radicales nos proponen sobre lo que fue el, el siglo XX términos ideológicos, intelectuales y académicos, uno, uno, una de las críticas mayores que tendríamos que hacerles es que se olvidan de lo, de lo que han supuesto, eh, de lo que han supuesto y, y como punto de partida para el futuro de estas tendencias um, intelectuales y, y, y académicas en una época, además, donde la sociedad y la academia pues, han marchado juntas para bien y para mal en muchos, en muchos más. Bien, volvamos al tema de las formas, de los ámbitos y de las funciones. Sobre todo el tema de las formas de comunicación académica, que tienen que ver con, con las formas de comunicación con, de la academia con la sociedad, lo que no hemos hecho mención as, hasta ahora, pero que es muy importante. Una, una de las características de, de las formas tradicionales de sociabilidad académica es que favorecen, eh, favorecen la separación eh, academia-sociedad. Eh, y las asociaciones son cerradas a los que no cumplan los, los criterios de pertenencia habituales, a, al profesorado, al sistema, al sistema académico. raramente una asociación permitiendo que alumnos eh, se inscriban y aunque no existe un filtro, digamos, eh, coactivo, eh, pues sí es cierto que las asociaciones son para profesores e investigadores, igual pues, la publicación en revistas y en los congresos incluso existe pues toda una jerarquía en el sentido de que por supuesto un estudiante, aunque sea como dicen en Argentina, un estudiante avanzado no, no, no puede participar más que con inscrito. ¿no? Lo cual, no bueno, digo que, que, que sea incorrecto, pero eh, probablemente en algún caso a, a, convendría hacer alguna excepción. Y de todas las maneras, en los coloquios, eh, por lo menos en los congresos de historia de debate, resulta muy evidente cuando un alumno pues, tiene algo que decir tan importante que podría ser intercambiable con alguno de los miembros que están en la mesa, eso nos ha pasado en historia, en historia de debate. Por lo tanto, quién publica en revistas, quien participa en congresos, pues son ya, pues, lo que consideramos eh, que forman parte del establishment académico, del sistema, del sistema académico, y decía que en los congresos existe cierta gradación, es decir, entre, por ejemplo, comunicaciones, ponencias, conferencias, etcétera, que manera que... Un joven investigador pues, presenta una comunicación, pero para presentar una ponencia pues, es necesario ser profesor, etc. Y una conferencia plenaria, pues, naturalmente, se pues, exige mucho más en cuanto a, a ser un investigador o un profesor ya consagrado, o etcétera Yo en esto no voy a tirar piedras contra mi propio tejado naturalmente. Pero la universidad está basada en la relación profesor y alumno y además si lo hiciera no me creeríais. Pero sí es cierto que hay que contrarrestar esta tendencia en nuestros congresos, en nuestra historia de debate. Ya en los dos últimos no hemos hecho diferencia entre comunicaciones y ponencias porque pensamos que cada mmm, barco debe cortar su veda y que no siempre pues, eh, pues tener mucha, muchos años de, de experiencia de investigación quiere decir que uno presenta cosas muy nuevas y muy interesantes, desgraciadamente. Y que ojalá tuviéramos ya en edades avanzadas la misma frescura y el mismo entusiasmo para producir conocimiento nuevo. Y después porque con, con una frecuencia que me gustaría que fuera mayor, pero es que es real, que muchas veces un joven investigador tiene mucho nuevo que decir. Entonces en ese sentido ya cada vez en los Congresos de Historia de debate la reservamos las conferencias plenarias más bien ya a, a colegas que por razón de su edad pues son bastante discutibles, porque en mi caso, como soy el organizador del Congreso, pues bueno, ya tengo ahí naturalmente, para, en mis propios congresos, eh, ese, ese privilegio del que además, por otro lado, difícilmente me puedo, me, puedo, me puedo escapar. Pero si fuera por eso, también eliminaríamos las conferencias plenarias que ya están en, su, en la última edición de hace dos años, ya tuvo el carácter más bien de homenaje para, para los profesores que, que las impartieron que, que otras. Por lo tanto, eh, una, yo hablaría de cuatro defectos de la sociabilidad académica tradicional como, como medio de promover consenso e intercambio en, en una comunidad académica. El primero ya, ya hemos hecho referencia, es decir, que, que no facilita la relación con la, con la, con la sociedad. Quien lee? ¿Quién lee? Quién, primero son asociaciones endogámicas de, de la propia especialidad o de la propia disciplina y las, las, las revistas no, no las leen generalmente más, más que los propios especialistas y los congresos pues, generalmente son para académicos y están, están digamos, pues, pues al margen de, de cualquiera que pudiera estar interesado pues, en, en participar desde el primer de el segundo problema es que es un sistema de comunicación extraordinariamente lento porque se basa en el correo postal en las publicaciones en papel y en los viajes eh, por los medios de comunicación del siglo XX el correo postal es extraordinariamente lento y caro digo caro porque, porque hoy enviar yo que sé, la, la convocatoria de un curso como el nuestro, por ejemplo, o de un congreso a través del correo postal, sobre todo internacionalmente, es extraordinariamente caro y lento, por lo que tarda en llegar una carta, nos ha pasado en algún congreso historia de debate, que llega la carta a América cuando ya el congreso se realizó. Y no creáis que, que lo distribuimos mmm, con... Plaza de tiempo, lo que pasa es que por falta económica de dinero alguna vez pues ha ido por barco ¿no? el, las cartas. Entonces, es un, la publicación en papel, eh, difícilmente ya una editorial eh, te da un plazo inferior a dos años o tres años para publicar un, para publicar un libro y el propio sistema de edición de. de corrección de ratas, etcétera, lo hace extraordinariamente lento de manera que cuando se publica eh, un libro, un artículo, unas actas pues ha, ha podido pasar años generalmente pasan años desde el acontecimiento o que dio origen a, a, ese, a esas actas o, o desde el momento en que el propio autor las redactó el artículo el libro ¿qué, qué decir de los viajes? bueno, una, una de las dimensiones de de la revolución de, de las comunicaciones, que generalmente nos estamos refiriendo a, a Internet cuando hablamos así, o a la televisión, etc. Pero, sin embargo, también eso tiene que ver con, con, el, con, con, con, con que en los viajes en avión pues, se, están, se están multiplicando y el precio ahora es muy inferior y facilita las cosas. ¿no? Para la comunicación académica también, de todas maneras, si nos atenemos a lo que ha sido el siglo XX, naturalmente, pues todos sabemos nosotros lo hemos sufrido, la dificultad para organizar un congreso internacional por lo enormemente caro que es el, el, el pagar los boletos, el, los viajes a los, a los que pudieran par participar igual pues, pues, pues a la hora de fomentar las relaciones internacionales dentro de ese apartado de intercambio y relaciones internacionales que decíamos era una de las condiciones de la sociabilidad académica. El tercer defecto de la sociabilidad académica tradicional sería su, su, su excesiva jerarquía. Es decir, eh, no tienen, digamos, el mismo nivel de jerarquía en cuanto a organización que la estructura académica normal, ¿no? donde la antigüedad y el estatus generalmente pues, siguen siendo la norma para, para, para, para organizar la vida académica. sobre todo en, en ámbito. El ámbito de la docencia, pero también en el ámbito de la investigación. Claro, en la forma de sociabilidad voluntaria no, no afectan tanto, pero aún así cuentan bastante en el sentido de, de, que, eh, de que la creación de asociaciones, revistas, organización de congresos, corresponden más bien a la parte alta de la jerarquía académica, en la parte media y baja, aunque naturalmente es mucho más fácil organizar un congreso, lanzar una revista, incluso crear una asociación que, que digamos algo que ya estaría imposible, pues, pues, pues promover un área de conocimiento nueva o, o, o cambiar la estructura departamental o cualquier cosa así, que si quisiera cualquier cambio que se si quisiera introducir en la estructura eh, uni, universitaria. Hay, hay más facilidad para la circulación interna. Pero aún así está, está muy, muy cargada por la, por, la, por la propia jerarquía de las relaciones entre profesores e investigadores eh, existente en nuestra universidad, en todas las universidades. Pero esta jerarquía además es externa, tiene que ver con las relaciones entre la, academia, entre, entre la academia de diferentes continentes y diferentes países. Probablemente este sea el problema mayor que tiene que resolver la buena global. Es decir, que la hegemonía, en, sobre todo en el ámbito internacional de las formas de sociabilidad académica, pues tiene que ver muy directamente con la hegemonía que determinado país, que determinado, continente, que determinado, país que determinado continente, puede en un momento dado tener en la, en la política y en la economía mundial. ¿no? De ahí, pues todos sabemos... Eh, en el siglo XIX, pues, el foco y el centro de, de la sociabilidad internacional eh, y también de las tendencias internacionales estuvo pues, en Alemania. En el siglo XX, pues, en Francia, y ha derivado hacia el ámbito angloamericano, primero inglés y después norteamericano, eh, pues ya en las décadas finales eh, del siglo XX, de manera que, de, que, que no podemos decir que que un buen contenido pues escrito en español pues tenga la misma proyección que si está escrito en inglés y antes si, si estuviera escrito en, en francés ¿no? es decir, que existe un, un centro y una periferia y en este caso hay un paralelismo evidente entre lo que es centro y periferia y en el ámbito geopolítico y económico y en el ámbito académico y en nuestro caso historiográfico eso es una de las características del siglo XX y y por lo tanto ahí hay una replicación, ¿sí? se replica, se imita en la sociabilidad académica eh, eh, lo que ya existe en las relaciones, eh, sobre todo internacionales, entre economías y políticas ¿eh? y países, y políticas públicas de diferentes, de diferentes países. El cuarto caso, y termino, es decir, que... Eh, insistiendo en lo caro que resulta el sistema eh, de sociabilidad académica eh, tradicional. En una asociación hay que pagar cuotas para pertenecer a ellas, con lo cual se valora sobre todo la ventaja personal que, que, eso, que eso supone para, para el suscriptor, eh, aleja esa posibilidad de, de, de, de, de fin de jóvenes que, que no tienen la misma capacidad capacidad adquisitiva y, y en fin supone un hándicap, claro, para la expansión de una asociación, si lo comparamos sobre todo con la gratuidad en internet. También volvemos otra vez al caso de las publicaciones en papel, que han carecido extraordinariamente. El, cuesta el papel, lo que cuesta imprimir lo que cuesta un libro es una cantidad desorbitada en, en la opinión de cualquiera y hasta que el proceso de digitalización de libros se imponga como, como, como pretendemos y como queremos y como se está haciendo ya, pues este problema no se podrá resolver completamente y otra vez volvemos al tema de los viajes y los, y los desplazamientos por lo tanto, cara al siglo XX en el tránsito de la siglo XX a la Sociedad Global de la Información tenemos que resolver en cuanto a formas eh, y ámbitos de sociabilidad estos cuatro efectos ¿no? eh, separación de, de entre sociedad académica y sociedad civil lentitud en los procesos de comunicación internas jerarquía interna y e externa en las formas de sociabilidad y, y el precio el precio del dinero que supone, eh, tanto desde el punto de vista individual como a las propias instituciones el factor económico es disuasor en cuanto a lanzarse a grandes iniciativas de sociabilidad imposibles por razones económicas eh, en el siglo XX y hoy eh, factibles eh, eh, gracias a, a la revolución tecnológica en el mundo Adelanto y termino ya para, para, para dejar aquí esta, esta primera parte del curso, que nosotros en Historia de Debate somos partidarios de un nuevo paradigma mixto, que sea digital y presencial al mismo tiempo, es decir, de combinar las formas nuevas con las formas tradicionales de sociabilidad académica. Y a la segunda parte de del curso eh, la sociabilidad académica en la era global. Hablamos en la primera parte de, de la definición de sociabilidad, sus formas, ámbitos, funciones tradicionales, la relación entre lo individual y lo colectivo, tendencias y los cuatro efectos que veíamos en las formas Tradicionales de sociabilidad, la separación de la sociedad civil, la lentitud, la jerarquía y lo caro que resulta la comunicación interacadémica. Hoy estamos hablando en, en enero de, el 31 de enero de dos, 2007. Disfrutamos o podemos disfrutar de dos innovaciones recientes que tienen que ver con la comunicación interacadémica y que tienen que ver también con la, con la teoría en lo que afecta a, a nuestra, al ejercicio de nuestras disciplinas. Y estas dos innovaciones recientes sobre todo recientes en su difusión y su accesibilidad, son inseparables entre sí. En el primer caso, ya lo dijimos, se trata de una innovación, una novedad histórica, práctica, que tiene que ver con, con el mundo de las comunicaciones eh, y donde uno, nosotros somos, vivimos una... Una situación de privilegio, porque la universidad es quien primero se ha beneficiado de lo que han supuesto estos avances, pensemos en primer lugar en Internet, pero también en, en, la, en la multimedia, también en, en, en el mundo multimedia. De esto hemos hablado ya y, y advertido de que calificamos de tradicional, de determinadas formas de sociabilidad porque pensábamos en que hay unas posibilidades nuevas y que esas posibilidades nuevas están relacionadas con internet en primer lugar, aunque no, no, no solamente pero es, ahora vamos a introducir una segunda innovación que es, que es anterior y no menos importante, anterior relativamente y no menos importante que me refiero a la posibilidad de de una historiografía, una teoría, una epistemología de las humanidades y de las ciencias sociales que vaya más allá del positivismo decimonónico. Me refiero a, a que hay un antes